No sé cómo lo vamos a hacer, lo importante es inflar 500 globos. ¿Tú crees que se la a mucho? Yo creo que se va a jalar es, esto? ¿Es esto loco? Hola, Frixifabi, bienvenidos a mi canal. Y si no me conoces, aquí tienes mi querido Instagram. ¿Qué, qué? ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues. Hoy lo que vamos a hacer es una broma eh, Hago muy pocas bromas en mi canal La verdad, así que Obviamente si vivo en una casa con más gente Obviamente iban a caer bromas, ¿no? Y esta, mmm, todavía no sé si va a ser la mejor ¿no? Pero sí que va a ser una locura Porque mirad lo que tengo aquí Mirad lo que tengo aquí. Son 500 globos. Ahora mismo estamos a 18 de enero, las 11 de la noche. Vamos a ver a qué hora terminamos. Me van a ayudar Álvaro y Joel. Joel está editando, pero bueno, Álvaro va a empezar ayudándome. No sé cuándo se incorporará Joel, pero lo importante es conseguir que la habitación de editor quede llena de globos. Y mañana cuando venga de Alicante sea como... A ver, os pongo un poco de situación Y es que, pues estamos a enero Aitor se ha dado unas vacaciones muy largas Entonces lleva en Alicante desde diciembre Entonces todavía no ha venido El otro día, pues, hubo un pequeño percance No vino y le toca venir mañana Y yo dije, pues mira Pues mira, te ha tocado Así que, ¿qué vamos a hacer? Esta noche nos la vamos a tirar entera O hasta que acabemos, espero O a lo mejor demasiado tiempo Y tenemos que seguir mañana por la mañana Que espero que no Pues estaremos tú Pinchando globos, así que no se espera para nada Que venga mañana y se encuentre eso Pero lo bueno también es que él todavía no conoce a Luna Que es nuestra perrita, por si no la conocéis Como él aún no la conoce Yo voy a grabar la reacción de Luna Incluso la reacción de él Así que le he avisado de que no se preocupe si me ve con la cámara y tal Porque es porque voy a estar grabando la reacción No sé qué, no sé cuánto No sé todavía si pondré una cámara en su habitación Si le seguiré yo con la cámara No sé cómo lo vamos a hacer Lo importante es inflar 500 globos ¿Estás listo? Sí, espera. Está listo. Y globos a muerte. A, a muerte, trincho, a, a trincho, a piñón. A ver, hemos comprado esto también, que son hinchadores eléctricos. Tú haces así, el globo se hincha, lo sueltas y lo anudas. 500 globos, es que no lo sé, nunca he hinchado tantísimos globos y no sé cuánto nos vamos a tirar, pero yo que sé, no, no creo que... No, no sé. Vamos a la habitación de Aitor. Aitor, lo siento, vamos a entrar sin tu permiso, pero es lo que hay, tío. Las bromas son bromas. Bueno, en verdad, dudo mucho que Luna venga si está Álvaro Porque le tiene miedo, entonces es un punto a favor Que venga Álvaro con nosotros, porque así Luna Pues no entra a la habitación de Aitor Beso, Luna ¿Te Eh, tú Aquí hay otra trampa para osos Uf, ya ves, es que los LEDs, es que están un poco Aitor, sé que está viendo los esto sentimos. Clara lo siente, yo no sé, a mí esto me va a dar un plan Es que me encanta Es que la idea encima fue él, la mía era poner papel al bal Nada más en toda la habitación Mentira, mentira Mentira ¿Eh? Me encanta a llenar habitaciones. Es que mira mira mira mira mira. Oh, mucho aquí? Oh, oye, está muy guapa, ¿eh? No la he recordado tan guapa. Eh, para que veas que no hemos entrado. Bueno, yo vale, sí. Vale, eh, vale, vale, Tengo que quitar los zapatos para pisar tu la en alfombra, enchuva. ¿no? Sí, sí. Entonces, me estoy quitando los zapatos para pisar tu alfombra. Yo ya los llevo quitados. Madre mía, es que cuando venga Aitor mañana, chaval. ¿Tú crees que se enfadará mucho? No se va a enfadar, te va crees? a hacer mucha gracia. Yo, quiero que, yo creo que se va a enfadar. ¿Que se va a enfadar? No se va a enfadar. A mí viene mi habitación de esto <risa> y que, o sea, que eso va. Eh. Bueno, a ver cómo se ve, ¿se ve bien? Se ve súper bien, en verdad. Sí, ¿no? ¿eh? Esta habitación hasta que te cagas. Está que te cagas. Está que te cagas. Vamos a empezar, a ver. <risa> Madre mía. Es una locura, ¿eh? A Aitor, va por ti. Va por ti, hermano. Este es el del honor. Ese es el primero. Ese va el a ir primero. en el piano. Vamos tirando para allá. Primero vamos a llenar esa zona. Para allá. Es que ahí no se ven, ¿eh? Mirad, aquí hay como dos zonas, ¿vale? Esta esta la zona, zona estudio, la zona Que concesión. es donde estamos nosotros. Y esta zona. Que aquí es donde. Donde duermen Duerme. y todas esas cosas. Yo creo que lo mejor es que empecemos por esta zona, ¿vale? O sea, en plan hasta que lleguen hasta arriba. Y cuando lleguen hasta arriba, ya pasamos a lo siguiente. Ay, todo de Porque... verdad, eh, lo siento por tocar tu ropa, eh, pero es que no, son cosas de youtubers, tío. A ver, <ríe> ah, pero van los dos, van los dos, van los dos. ¿Sí? Dale, dale. <ríe> Ay, pero, pero ¿se asusta Luna? Como para, madre mía. Ay. Eh, Pero, una, a una. ver, mírala oh, Me está dando la cara, para Voy a traer el trípode y lo voy a poner así Para que se vea que los ponemos en el suelo, ¿sabes? Mal, voy hinchando No, no, voy a poner Guau, wow, esto es potentísimo Esto es una pasada ¿Se llega? Hermano, esto es una locura No puedo respirar, es como tirarse en paracaídas El burro nos corta un poco, pero es lo que hay Así que empezamos con la cámara rápida ¡Ya! Un descanso, chicos Ya llevamos 100, así que Ahora continuamos mucho, mucho más tarde Chicos, pues me toca continuar a mí sola Voy a dejar a Álvaro descansar un poco porque ha hecho él todos los nudos Ya que a mí me da miedo hacer nudos por si se me explotan Lo siento, cada persona tenemos unas manías y la mía es odio los globos Yo él está editando un videoclip y no, tampoco vamos a dejar él una sola Porque mmm, si estamos nosotros en casa se vuelve loca si nos cerramos en una habitación Y no vamos a dejar que pase a esta habitación con todos los globos y todo Así que de momento voy a seguir yo sola y luego ya si quiere venir alguien a ayudarme pues que venga Pero bueno, me quedan 400 globos Así que voy a abrir una bolsa de 100. Ya veremos cómo sigue la noche, ¿no? Nada malo puede pasar. ¡Wow! Vale, queda comprobado o no comprobadísimo que voy a tardar 500.000 años en hinchar a los globos. ¿Puedo hacer los nudos con estas uñas? No puedo, tío. No puedo. Seis hojas y media después. Chicos, mirad cómo está. Eh. Es que es que no puedo enseñarlo. Mirad mis piernas. O sea. Ay, ay, ay, ay, ay. Es demasiado. Es demasiado todo lo que hay aquí. Tenemos aquí todo esto. Pero bueno, no puedo mover el trípode. Así que, pues continuamos, chicos. Dos de la mañana. Vale, chicos, Aitor está a punto de llegar y os voy a enseñar cómo está la habitación. Porque, a ver, le he dejado todo preparado. Nosotros estaremos con la cámara para grabar la reacción de Luna. Mirad, mi maquillaje comparado con el de ayer es una mierda. porque <risa> hay que ser lo más natural posible para que no sospeche. A veréis cómo está la habitación. Mirad. Dios. Mirad. Todo esto, 500 globos, madre del amor hermoso. Así que yo dejaré el móvil ahí en el trípode. Vamos a ir al salón y vamos a hacer como que estamos grabando la reacción de Luna y voy a dejar el móvil ahí. Y bueno que sea lo que Dios quiera. Ah. Ah, vale, vale, vale. Bueno chicos, ya Vale, sí, está grabando. Venga, justo. ¡Ah, Luna, luna, luna, luna. Bueno, esto requiere su tiempo, ¿eh? Yo sí, te recomiendo que vayas a la habitación, dejes todo y ya tranquilamente estés aquí con ella, porque si no, va a estar. Ay. Te voy a quedar donde salgas y que no salgas más. Vale, pesita, pesita. ¿Te llevo esa? ¿Qué cojones, hermano? Me cago en mi. O sea, esto me da ganas de en mi acá, tío No sé ganas de mi loco, que fuerte En serio No me lo creo No me lo creo, no me lo creo, en serio Pero digo de verdad, tío Pero si es que esto todo guapo, esto ¿Qué es ¿Qué no? es ¿Qué es que, es sí, ¿Es que si somos conscientes Buah. Somos nosotros los que los hemos hinchado, o sea, que sí Nos duelen los dedos que se sale, que se sale. ¿Sabes cuántos hay? Pues no me ha contarlos, pero vamos. ¿500? ¿500 no? Se lo prometo. Tírate a la cama, ponte ahí y salta a la cama. Sí, claro. Mira, hay una máquina que sale por ahí. Madre mía, no tengo cura. Madre mía, qué locura, te lo voy ahí. ¿Te vas a tirar? ¿Tú crees que se va a flotar alguno? Yo creo que sí. Madre mía, loco. <risa> vale, te digo, madre pas sordo, ¿eh? Vale, a recogerlos. Buenas tardes. Vale, venga por. Pues, venga, hasta vale. luego.